Y me di cuenta, por vez tercera, de que el intento no valió la pena. Que no es tu culpa, soy el único que falló yo Sé que mañana me arrepentiré de decir no. no Pero he descubierto una cruda verdad Y es que el hombre de hielo no tarda en regresar Tú lo sabes, lo has visto y más de una sí. Tú lo que mereces es un juglar que te quiera ser su musa Dicen que el guerrero enciende fuego al enemigo Para luego darse cuenta que el villano eres el mismo yo. Y tanto he sufrido mal de amor y mal de verdad Que ahora tengo miedo que mi tacto te congelará Lo peor es que es involuntario este muro que, que he creado. creado Sé que lo tiraré, pero yo no sé cuándo y me esperas que sé que yo te haré lo que me han hecho Y te conozco, lo conozco y no, no quieres padecerlo no Padecer, decir que siempre llega en segundo puesto Un mendigo limosneando por un puto te quiero Pensar mi amor todo lo puede, sé que por mí cambiará Odio haberme vuelto uno más Y pasar a ser motivo de que llores como anoche Porque lo que no querré jamás es que tu amor me derroche Busca la felicidad, yo sé que te la mereces Y aquí te abrazaré, pero escrito con ese uh -huh. Yo ya estoy con alguien y lo peor es que ella ni está Soy tremendo tonto por dejarte ir así y sin más uh. Una mujer como tú no se encuentra en cualquier lado no. Pero ese barco ha zarpado Yo la sigo, tú me sigues, pero quien te sigue a ti No serás feliz si te quedas aquí Tú ya vete Yo ¿Qué? me quedo para así reconstruir ¿Qué? Y algún día volver a amar yo la seguí por años pero ella alguien más siguió Y pregúntame si eso me funcionó He luchado tanto contra algo que jamás vencí Pero nos podemos recuperar Y tú disimulas tu llanto y, y lentamente me ves Y yo respondo pero digo como te amo Vanessa Y finjo que no pasó nada, tú también fijes demencia Crees que olvidaré si me tienes paciencia yo sé que no y tú también, aunque admitir no quieras Julieta, ¿por qué no te encontré en 2010? Imagínate lo que sería, ya mejor olvida. Si hubiera tormenta y como hiere, lo siento por favor aproveche este momento de conciencia Porque siento que la voy perdiendo y sube la marea Tal vez mañana engañe como todos si y sea uno más Pero al menos que no sea contigo, por favor vos, jamás En el mundo de los fríos he perdido mi calor Y si tú me das el tuyo perderé la compasión Lo, lo sé, lo es. he visto, cada vez más historias De sitios autoimpuestos para soportar derrotas Intentaré evitar transformarme en lo que soy Pero solo, solo si prometes cuidar de ese corazón tan bonito Tan lleno de inocencia y de bondad Yo uh. te juro que la más feliz serás de Siempre te quiero, lo siento, gracias por todo lo hecho De veras lo intenté, pero no fue, fue un buen, buen momento Te juro que en su regal cielo en el corazón El día que, que me digas que al fin encontraste el amor Yo la sigo, tú me sigues, pero ¿quién te sigue a ti? No serás feliz si te quedas aquí, tú ya vete Yo me quedo ¿Qué? para así reconstruir ¿Qué? Y algún día volver a amar yo la seguí por años, pero ella alguien más siguió y, y pregúntame si eso me funcionó He luchado tanto contra algo que jamás vencí Pero nos podemos recuperar oh. Sakil Valiz, Carpe Noctem. ¿Quién te sigue a ti? Ya. Para ti Nos podemos